Hoy lo que vamos a hacer es combinar dos este, um, formatos de video bastante conocidos. Uno es, el de niveles, uno es el de niveles recientes de Geometry Dash y otro es el de si pasa algo el video termina. Que también a veces se puede hacer en Geometry Dash como también se puede hacer en otros juegos X. Entonces, eh, decidí, o sea, yo tenía ganas de jugar niveles recientes, pero como todo el mundo ya hacía lo mismo, yo quise hacer algo distinto. Y bueno, se me ocurrió esto, básicamente. Ustedes este, díganme qué les parece, pero bueno. En el caso de hoy, vamos a hacer si encontramos un nivel bien decorado, o sea, bien decorado, que por lo menos tenga algo de decoración y que no sea el típico fondo azul con, con, con los bloques de faul, por lo menos con eso yo ya lo valgo como buena decoración, eh, porque yo no sé decorar, por ejemplo, mi criterio está bien, y no cuentan obviamente, no cuentan niveles copiados, y ni niveles que, bueno, por ejemplo, eh, o niveles fáciles de. de, de, de Extreme Demons ya. Que, que ya también son copias, básicamente. Tienen que ser un nivel eh, creado así tipo eh, originalmente y bien decorado. Que eso es más difícil de lo que parece. Así que bueno. O quizás no, o quizás me cuatro el primero. Yo voy a ir comentando los niveles recientes como si fuese un video normal de niveles recientes. Pero si me cuatro un buen decorado, el video va a terminar. Así que bueno, vamos a empezar. A ver. Eh, empezamos con este, a ver, base after base REA OK, a ver, qué onda que es una copia, ah no, no es una copia, pero como es como es esto, a ver, es que es una. Un, es una re, un remake o algo está bien esto está, esto está copiado evidentemente Del base After Base original porque no va a hacerlo desde cero Y esto es lo mismo o es distinto, es que no me acuerdo Del nivel original pero esto está igual, esto, esto, esto está igual, a mí no me jodas, cambió al principio nada más. A ver. Tan, bueno, X, si no voy a decir cuándo porque es lo mismo. Vamos a poner comentarios. En realidad no es exactamente la misma, pero aún así. A ver, este, Deep Travel. Ojo que este puede estar bien decorado, ¿eh? Ojo que este puede estar bien decorado, a ver. No, no va a ser de caso. O quizás es un layout, puede ser también. Bueno, X. Es. Este. Bueno, vamos a ver si. Vamos a ver si puedo hacer algo más. Porque esto, esto es un video de niveles recientes normales. Bueno, eh. No, esto va a ser un poco molesto. Está bien, vamos a darle like. Está pena. Bueno, creo que es un layout. Sí, es un layout, bueno. Vamos a ponerlo, dale. Good like, layout. Tengo un 12 nada más, pero bueno, no pasa nada. Ok, vamos al siguiente w 3 A ver. Ok, bueno, un challenge Está bien, está bien, está bien está bien. Un challenge A mí siempre me gustaron los niveles estos challenges A ver ¿Y por qué, qué salte ahí? Bueno, okay, no sé, no sé A ver Vamos a completarnos esto a este, De hecho esto lo puedo buguear. ¿Qué pasa si lo voy A ver A ver bueno, en fin, este... Um, Hagan bien sus challenges, por favor <ríe> En fin Ok, dale, vamos a poner un, un, un comentario Y listo, perfecto, divino <ríe> Nivel feo pone, muy bien. <ríe> Ok, dale, siguiente Fobian, ¿a qué me recuerda esto? ¿A, a, a qué stream me recuerda el nombre? Bueno, a ver, vamos a ver Ojo